A muchos les gusta ir de pesca el fin de semana, pero mientras unos buscan el pez gordo para relajarse, otros lo buscan para quitarte tu dinero. Y es que, mientras él usa atractivos anzuelos para llamar la atención, ellos crean páginas falsas, muy parecidas a tus marcas favoritas y con descuentos increíbles. Esta práctica se conoce como phishing y lo que quieren son tus datos bancarios. Para evitar que te pesquen, Kaspersky te recomienda lo siguiente. Revisa que el dominio web esté escrito correctamente y que no tenga palabras adicionales. Desconfía de ofertas demasiado buenas y que tienen un tiempo muy limitado. Si tienes duda en un enlace, espera unos días, pues la mayoría de los sitios de phishing desaparecen en solo unas horas. Utiliza una herramienta como Kaspersky Internet Security, que gracias a sus complejos algoritmos de inteligencia detectan sitios de phishing.